Buenas amigos vengadores y vengadoras, bienvenidos a 12 Game Channel, nuevamente aquí estamos en Resident Evil 6, estuve hablando el otro día con un amigo, se oye mira, me pasa esto, hay un grupo de personas, por lo menos tres dos que lo tengo localizado, ...que hacen esto y esto, ¿no? En mi canal... ...bueno, da... ...estoy seguro, y lo voy a comprobar... A, <ríe> es que lo voy a comprobar hoy mismo... ...de que te ponen el... Eh, ...el dislike... ...te lo ponen justamente... ...antes de que... ...antes de que se emita el vídeo... te una, una muestra de... ...de ser más idiota... ...y lo peor es que... Uno sabe de dónde viene. El marino de la Marina el pasado día 26 Buah, a las 26 y 27 horas. Sin embargo, el barco un último mensaje del navío antes de su desaparición. La transmisión mencionaba un posible ataque proveniente de una organización o individuo que se, se, de se desconoce. ¿eh? Nos han informado que las autoridades están procediendo con precaución, pues no conocen al responsable muñecos ¿eh? como los haters los trolls bueno y luego está el tema de la guerra de zona vamos a ver a mí me parece siempre me ha parecido una guerra de entre el de, de idiotas pero sí es verdad que desde Maldita, hace que si veo mucha maldad sobre todo eh, la gente más joven esto me parece increíble bueno no increíble pero sí que me parece como que no como que no está bien ¿no? como que como que sobra se si han mencionado un posible ataque proveniente de una organización o individuo cuyo origen se desconoce. Nos han informado que las autoridades están procediendo con precaución. No Vale, entonces vamos a abrir la puerta esta. Perfecto. Vale, o sea... tomaron nada. Al final, estaba hablando con un amigo y dice, bueno, esta gente, mira, esta gente son eh, lo mejor que te puede pasar, lo mejor que te puede pasar de algo, ¿eh? Pues porque esta gente son los mayores seguidores, en realidad. Un hater, tío, que nada más que sobrevive pues, dar a mis Directamente no ganan nada y nunca van a ganar claro. Pero bueno. ¿Qué, que ¿Qué, que ¿Qué, que ¿Qué, que ¿Qué que Si alguien arañase una pizarra. No es la Ni me perjudica ni me no importa lo que diga. Claro, no me importa lo que diga. yo no un... menos que ¿A qué tomárselo? ¿No? ¿Verdad? ¿Para qué tomárselo a mal las cosas que puedan decir o no? Bueno, voy a echarle un vistazo a... Al tal como iba diciendo voy a ir al canal y voy a ir compartiendo esto en tweets pues para, lo, para los que queráis ver eh, sobre todo el gameplay sin ningún corte porque a los de Capcom tiene, se le ve que no tiene, tienen problemas con qué es lo que dejan emitir, lo que no. Pero bueno, hay que lo dejo. Eh, y entonces ayer estuve viendo un vídeo, bueno, un corte eh, del directo de ayer de, de este hombre de crítico de 20 y la verdad es que tiene bastante razón bueno de hecho crítico de 20 está ahora ya conectado bueno voy a intentar hacer el son las 8 yo en media horita voy y me meto en el vamos a hacer el gameplay de, de eso, una media horita así a las 8 y media ya me como yo porque a mí también me gusta de vez en cuando además está jugando a jugando al... El... bueno vamos a seguir para adelante igual vale, vale, vale Hannigan, la puerta está cerrada. Para eso hace falta llamar a Hannigan. se puede por encima de la puerta? A eso hace falta llamar a Hannigan. Es de veredito. Recibido. A ver, tú saltas para allá. Sube y arriba. ¡Está falta pegado, Elena. Al final, como digo, todo esto... Ya, a, ver, a mí me importa un poco, sinceramente. Pensé que soy anti-Sonier, anti ampisomi, pero... Por una buena razón, yo no me voy a comprar a trillete, sí, eso lo tengo totalmente claro, por lo menos a no ser que la, la arreglen, o sea, que saquen una nueva versión. yo sé cómo es el cargo de esta, en esta es que vale carísimo aparte. para una cosa que ni siquiera llega a la a, la, a esta calidad estoy jugando en una series F que no llega ni a esa, no, no llega que mucho te guste la marca, por mucho que, que también las cosas obvias como lo del metal líquido, todavía hay gente diciendo, no, el metal líquido el metal líquido pero lo siento, vida. pero es verdad y, y vale, si, si te lo digo yo, pues es normal que no mejor pero si lo dice un técnico y, Supervivientes, helen, venga Tenemos que ayudarlos Se ha preferido Morir en por la caríbares de, ¿De dónde diablos salen? Mi primer día como poli y ya hay un tirte Antes muerto que zombies No me ¿Estás de broma? No pienso dejar que me toquen Mantened no la calma, elegí el objetivo antes de disparar ¡¿Quién te nombró líder?! ¡Licencio películas por dos garras! ¡No, Pico, ¿se no lo conseguirá que te mate? ¡¿Quién te preguntó?! ¡Muchas de diálogos! ¡Epa, eh? esto te ha dado una película, ¿no? Pues? Púntales a la cabeza. Eres Poli, ¿no? Ya sabes disparar. Es mi primer día. Es imposible en medio de esta locura. ¡Ja! ¡Ja! Hay una armería más adelante. Nos rearmaremos. Claro, en lo que estábamos hablando antes. antes ¿no? En la Yo guerra me... es de que conocí las no, dos no, consolas entre Nintendo y Mega Drive. Eh, es que no era lo mismo. Es que, es que no era lo mismo. Yo me acuerdo que estaban tan tremendamente igualadas a las dos ¿Eh? consolas que... Pues nadie se quejaba. Pues, compartían... Prácticamente todo el, prácticamente el catálogo. Así como. Todo lo que había sí, compartían muchos títulos. Eh, sí, pero ahora, ahora no. Estoy atrapado aquí el arriba. Problema ¡La es. Venga, tío, ábrenos. Tienes que dejarnos entrar. Ni hablar. Tengo esas cosas por toda la tienda. Eh, mi monopolo, menos mi en mi monopolio, de la manera en la que yo he, he creado una. ¿Por quién nos ha tomado por esta de no, esa zona de de esa de esa de esa zona de, ese, de esa zona. Uh, esta, esta. a ver señor puede abrir la puerta de arriba ¡Se me ha encasquillado! ¡Dame tu arma! Sí, idiotas, podéis pelear si queréis. Yo me largo de aquí. Fíjate, era un campeón de... Ahí va a llorar por ahí Nadie. Dale la Y. Muchas gracias. la la el tipo de <color> la hipocresía una consola de la faja no puede ser tan mala y luego llega la S -C -C -S -C -S y y a la playstation 5 y se pide no lo pueden empeorar mucho Sí, lo pueden empeorar más pero con la cual No me extrañaría nada. No me extrañaría nada, creo. De momento. La tienda está despejada. ¿Nos vas a dejar sí, entrar? déjanos de acuerdo. entrar. acuerdo. No del ¿sí? Desde que cambie de opinión. No, ya estamos dentro. ¡Venga! Bien hecho ahí abajo. Buenas noticias. Unos tipos vendrán a recogerme en autobús. Llegarán ya. Si nos montamos, podremos ir hasta la catedral de Tolos. Allí están evacuando a la gente. Lo oí en la radio, pero no será fácil. Lo de ahí fuera es un desastre. Y no van a esperar a ningún rezagado. ¡Oye tú, el japonés! ¡Baja las persianas! ¡Makasukei! Y no podremos aguantar, vamos a la siguiente habitación venga gente Soy el que se hacen Vamos a continuar, No. supuesto Venga, No. venga venga venga No. gordito venga bueno, gordito. No da mole, está. Por favor de Dios. No me da tiempo. ¿Ahora los hacen extra grandes? hacer que este sitio se nos venga encima Vamos, wow, so uh, uh, vamos, uh, uh, por aquí, vamos, vamos, vamos. ¡Los cubro! ¿No querías un gordito? Pues toma un gordito. Ahí tienes ahí dos gorditos. Esto es fabuloso. Me ¿no? Bueno, voy a hacer lo que... Es posible. Por cierto, si alguna de estas partes... O alguna parte es cortada que los iba comentar. Calle tuve problemas con el copiedad y el. ¡Chisto bendito! No he visto el video. ¡Ayudadlo! ¡Yo os cortado. ¡Espera! ¡Yo te subo! ¡Olvidaos de mí! ¡Basalo a vosotros! ¡Vamos a salir de este! Bueno, ¿qué? ¿Nos tenemos que ir para allá? ¿no? ¡Sácanos no de aquí! ¡Viejo! ¡Ah! ¡Ah! vamos! ¡Vamos, Ahora bueno, ya estamos recibiendo aquí precisión del 48%, muertes 2, rango de plata. Mira, me da ya de plata y todo ahí. Muertes 2, tiempo una hora 44. Entre lo de ayer y lo de hoy, claro. Vamos a seguir. Total rango. De... Venga, aceptar. Vamos a ver. Y ahora. Esto es lo que yo quería enseñar, un poco para que veáis, por ejemplo, qué es lo que podemos comprar con lo que tenemos. Perforación nivel 1, habría que ¿Se puede? ¿se puede? Perfecto. Eh, fijación, golpe lo a ir al capítulo 2 un poquito más. un ratito más. Para que veáis un poco el camino hacia. Podríamos decir que tenemos 70 enemigos. También sabemos que una organización llamada Neo Ambrella se responsabiliza a la Iglesia. Tenemos que ir ahora mismo a la Iglesia. ¿Dónde se supone que Elena nos va a decir que es lo que ocurre otra vez? Eso es todo lo que sé. Ahora te toca ayudar los viajecitos nos Necesito hemos pegado que por culpa hay en de Elena. Esa bueno. Los jefatos quieren información. ¿Sí, ¿Cómo? Eh, ¿En concreto? Protector de, como guardaespaldas del de de, de presidente. Consejero de seguridad nacional. Uf. Este, este el que, este es el que, Este tiene cara mala. Yo un anillo. Yo un anillo. un anillo. un anillo.. ¿Ah? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Hijo de...! ¡Suéltame! ¡Mierda! ¡Atrás! ¡Vamos a marcar! ¡Córrate! ¿eh? Sí, los... Bueno, ¿qué decir de los zombies? son un poquito rápido, como... Un poquito ahí como... Quedaba alguno vivo ya no. Oh. No espérate, espérate, espérate. Un momento, un momento. Tiene ¿No que haber alguien vivo, por favor. Carajo. No podía poder ¿no? Carajo. No a medir a nadie. Discúlpame. No te a nadie Dios mío. Para no, no, no, no, no. acabar así. No hay tiempo para esto. Hay que ir a la catedral. No sin antes de pasar por las catacumbas. Ya te voy advirtiendo. Y por Elena, ¿Estáis vamos. bien? Sí. Por alguna razón estamos vivos. Vamos a pasar por el cementerio para llegar a la catedral. es lo que nos vamos a encontrar aquí. No os lo voy a decir, evidentemente. <risa> Pero bueno, no estaría mal que estuvieras atento a todo. Tu... Oh, no. no, no asesina Un zombie. Sop... <lots> que zombie. Un trozo es que Un Un trozo de no me falta ni encapuchado o algo, pero bueno, vamos. A ver, se puede correr con el R ¿O con el analógico, o con el A. Sale el A ¿El botón. Para correr. ¿Es verdad, es? es verdad que no es, ¿Es, ¿Es, ¿Es ¡Oh, tía, qué bueno! ¡Vaya que vamos, venga! a este juego 400.000 veces ya, <risa> que no me puede sorprender en ese sentido. Bueno. Hay una granada y ya no hay nada más relevante. Venga Lena, no sé qué estabas haciendo por ahí, pero ya es hora, ya es hora. Muchas gracias a y nuevamente. <risa> que se me Imagino el, que hay cosas peores que perseguir un perro por el cementerio. Podría perseguirnos él a nosotros. Hijo puta, la Se va como una. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa bien, de la sí, no, a claro, no me gusta hablar así no, no son de es que son ya dos años que conozco ya este... Pero, a este chaval que a veces este beneficio habla y este beneficio de su locura muy mala persona tiene que ser la tengo yo guardada a Johnny Veneciano la gente que la tengo atravesada y que dice que, que no, es que conmigo tú no vas a, ni, ni de aquí a la esquina no voy a hablar nunca bien de ti ¿no? <risa> Vamos a esa cata, hombre. La vamos aquí. Vamos, lo corriendo, pitando ya. A ver. A ver si podemos llegar por lo menos. Iglesia, decir, y lo dejamos ahí ¿vale? Porque la pelea frente a la puerta de la iglesia se las trae vale, estamos dentro vale ¿dónde está Elena? Elena Elena Elena Recibido. un rayo un rayo no un... león estás bien no, hombre, podía estar mejor. bueno no me he roto nada y menos mal que no había vuelto a por mí no hay tiempo de desconfianza león ¡Ey! ¡El gilipón! Bueno, yo creo que... ...para fin... Sí, ¿no? Bueno, joven. Es un zombie un poco no, no, ¿eh? Pero, no, hace? no, no, no, no, no, ¿qué hace? no, ¿ja, no, Ya me cansa, vale me cansa de, de ti ¿A dónde tengo algo gente vamos eh hey. ¿dónde vas? ¿dónde vas? bien que estés por aquí sí. pues bueno. es que no esperaba que hubiera sido tan concurrido que pues bueno sí. Le daría todo el recorrido que has pasado tú para coger las mierdas que has dejado pronto verdad! ¡No! Por favor, Elena, ya... De los Deja que ayudarme. No. ¡No! No, no, no, no, que me mata. Que me mata, por favor, Dios. No he conseguido, no he conseguido. Que podamos para llegar Me bueno, como Me alegro de verte a la y esa es la catedral de Toulouse. Recibida. Lo veo. prisa. Antes que nada quiero decir una cosa. Hola. Sé que hay alguien ahí dentro. Abridnos. Estás loca. De las... Estas cosas nos matarán. Solo estamos nosotros. Date prisa y déjanos entrar. No te de ellos. Sí, me, me, me... Ya me sacaron algunas. ¡Oh! No. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que ¿Las campanas? ¿Qué cabrón? Prepárate, tenemos compañía. Vamos, ah, bueno, van a ver falta la forma os echaré un cable acabemos okay. con esas cosas pues, alegre es de aquí alguien acá que nos van a abrir la puerta. ¿No? Venga, venga, bueno, venga, venga, de su tienda, ya. juego mucho. Lo hemos conseguido, Alga lo hemos vez. conseguido. ¡Oh! ¡Oh! Atentos a lo que va a decir después de, de todo lo que se ha liado dentro, o supuestamente se ha liado dentro. Venía por nosotros. Sois... Lo siento. No venimos a rescataros. Entonces, ¿para qué venís? Hay una puerta secreta al subsuelo junto al altar. Bueno, amigos, Pero no os voy a contar con eso y además quiero ¿Me cuentas lo que hay echarle abajo? un vistazo al compañero. Que te lo Así que nos vemos en el próximo... Toxic Game Channel, como vosotros Tox Gamer, para Toxic Game Channel. Como digo, nos vemos mañana con más y mejor. Bueno, mejor. Sí, ¿por qué no? Mejor también. Hasta la próxima, amigos.